Hoy tenemos una nueva presentación, se analizarán cada una de estas cinco ofertas que se han presentado. Bueno, y ojalá podamos, eh, en el menor tiempo posible, que todo reúna los requisitos, poder estar en obras, que es lo que hemos asumido como compromiso allá en, en diciembre, cuando hicimos la presentación de, de esta ampliación. Eh, de este crecimiento que es importante no solamente para la las ciudades sunchales eh, nos refuerza toda la zona, nos refuerza toda la región y es eh, una de las acciones a seguir manteniendo activas para tener salud mucho más cercana eh, después de la pandemia. La, la región, Departamento 9 de Julio, Departamento San Cristóbal y Departamento Castellanos, arrancamos con... Eh, cuatro eh, respiradores para terapia intensiva. Eso era lo que tenía toda la región y eran los que estaban en, en, en Rafaela. Mucho más fortalecida hoy porque está mucho más fortalecido Tostado, fortalecido Ceres, eh, San Cristóbal, eh, Sunchales, sí. con lo que nos va a generar una, una región con, con más cercanía, eh, con más cobertura. Y todo ese esfuerzo que se hizo eh, en la pandemia, hoy es capacidad instalada. Capacidad instalada que nos permite... ...haber duplicado ya el nivel de atenciones... ...y haber disminuido en un 50% las derivaciones al sector privado... ...porque son prestaciones que se hacen directamente... ...sobre lo público y más cercano. Hay localidades que pasan a tener servicios... ...por la incorporación de, de aparatología que no tenían... ...y todo lo que nos permita eh, que la gente pueda tener... ...cuidados en su zona, eh, sin grandes derivaciones... ...sin traslados... Eh, es, es una forma de generar arraigo, es una forma de que la gente se sienta cuidada en, en cada uno de esos lugares. Estarán las complejidades, estarán eh, los tratamientos que, que requieren eh, otro nivel eh, de, de asistencia médica, que sin duda allí se hará eh, y estamos tratando que en esto eh, los mejores centros tengan eh, también ...este salto de aparatología que se ha dado en cada una de, de las regiones de, de salud. Así que es un engranaje eh, importante para consolidar una, una gestión de salud... ...como decía Sonia, nuestra, nuestra ministra, eh, que ha eh, fortalecido enormemente... La, ...la cercanía y la descentralización. Sin duda que el, el, el sistema cambia, el sistema tiene ahora más cercanía... Eh, ...y tiene también en la necesidad de si hay una alta complejidad... Eh, un nivel de ambulancias distribuidas en toda la provincia, en cada una de las regiones de salud, que permite que cada una de las personas, cuando ya subió a esa ambulancia, está en una terapia intensiva. Es decir, si lo trasladan a una terapia, ya empezó, no cuando llegó a Santa Fe, cuando llegó a Rosario y cuando llegó a Rafaela ya lo hace desde el lugar en que lo, lo suben a una de las ambulancias que se han distribuido en toda, la, en toda la provincia. Así que es una herramienta más que va a sumar eh, a esta fuerte estrategia de descentralización en salud, de, de equipamiento eh, y de tecnología eh, incorporado en todo el sistema.